Se presenta un problema, más. No, no estoy solo, no. Si mi camino se presenta barreras. barrera, no, no estoy solo, no. Porque te tengo dentro de mi corazón. Por Pero... Pregunta, señor Quiero escuchar